En este video tutorial vamos a ver las opciones de posponer, las opciones de programar un correo y además las distintas opciones que tenemos en la parte superior cuando estamos leyendo un, un correo electrónico. En primer lugar vamos a repasar estas opciones que aparecen por aquí tenemos por un lado archivar, es decir, lo quitamos de la bandeja de entrada, ¿vale? sería esta opción, y para localizarlo posteriormente vamos a tener que usar el buscador o bien si lo hemos etiquetado lo podríamos localizar por su etiqueta. Es una buena práctica ir archivando los correos que vamos resolviendo, que ya hemos leído y que no necesitan respuestas y demás. Y también borrarlos en caso de que ya no sean necesarios y que puedan ser eliminados completamente. Esta opción de marcar como spam lo que nos permite es ir ayudando al sistema de correo electrónico a ir aprendiendo qué correos debe considerar como spam. La opción de spam está aquí y también es conveniente que de vez en cuando, a lo mejor una vez cada dos semanas más o menos, depende del volumen de correos que recibamos, que accedamos a la misma y vamos a encontrar todos los correos que se han marcado como tales y que se van eliminando, porque es posible que haya algún falso positivo y desde aquí lo podemos rescatar. Las papeleras para eliminar el correo, marcar como no he leído, nos permite volver a ponerlo en, eh, en blanco. En vez de en gris, que estaría leído, pues lo vamos a poner con el, el sombreado en, en blanco, el fondo en blanco. Posponer es una de las opciones interesantes y lo que nos permite es, por ejemplo, este correo, preparar informes y es algo que no voy a mirar, ni quiero que me entretengan ni que me despiste, porque esto va a ser para la próxima semana. Esto Tengo previsto sentarme con esto el jueves la próxima semana, pues con la opción de posponer, le puedo decir indicar la hora y el día, en este caso pues el jueves 29 a las 8 de la mañana y al darle a guardar, este correo desaparece de la bandeja de entrada y el próximo jueves a las 8 de la mañana volvería a aparecer es una forma de eh, organización que nos permite mm, quitar ruido de la bandeja de entrada y que nos vuelva a aparecer ese correo en la hora indicada de todas formas en cualquier momento podemos recuperarlo desde el apartado de pospuestos lo podemos leer y podemos desactivar la opción de posponer. Voy a desactivarla y me vuelve a aparecer en la bandeja de entrada. Después tenemos la opción de mover A, que nos permite distribuirlo pues, en la papelera, ponerle una etiqueta, eh, marcarlo a spam y demás. Desde aquí podemos eh, etiquetarlo, gestionar las etiquetas de este correo. Y en los puntitos encontramos otra serie de opciones. Marcar como no leído, que es exactamente la misma opción que esta. Marcar como no es importante, nos permite ir eh, enseñando a Google qué correos son más destacados, más importantes para nosotros o no. Y existe una opción en la configuración para que le dé prioridad a la hora de mostrarnos los correos u otros. Eh, no es una opción que se suele usar mucho, lo de importante y no importante, pero bueno. Vendría por aquí, destacar, que viene a ser para marcar la estrellita. ¿vale? Los correos que tengamos marcados con, con la estrellita, en cualquier momento desde destacados nos van a aparecer todos los correos que tengamos destacados, tanto si están archivados como si no hemos recibido y en este caso tendríamos uno también lo podemos destacar o no desde la estrellita que aparece en la bandeja de entrada crear evento, eh, nos llevaría al calendar y crearía un, un evento relacionado con, con este correo filtrar mensajes similares, ya nos prepara un filtro para que se cumpla eh, el criterio del al menos con este correo pues en este caso este remitente ¿no? hace una propuesta para crear un filtro y por último silenciar lo que hace es que eh, archivaría este correo y no solo lo archiva sino que si alguien responde a ese correo no nos va a salir la bandeja de entrada. ¿vale? Cuando nosotros tenemos un correo que nos ha mandado esta persona y lo archivamos, si esta persona vuelve a responder a ese correo nos vuelve a aparecer la bandeja de entrada. Con la opción de silenciar no aparecería la bandeja de Entrada. La única forma de recuperarlo sería usando el buscador, o en caso de que lo tuviésemos etiquetado, pues con la opción de etiquetado. ¿Vale? Si lo tuviésemos etiquetado con, con esta etiqueta de la UL, pues viniendo a la UL, sería la forma de localizarlo junto con el buscador. ¿Vale? Y después la, la opción que nos quedaría, la de programar correo, nos permite dar una respuesta. Recibido. El jueves 2 tres hechos vale, entonces esta respuesta le puedo decir al sistema que en vez de que se envíe ahora mismo que se envíe el y aquí podemos indicar en qué momento aquí nos da una serie de propuestas, pero podemos indicarlo nosotros decir decirle, oye, el lunes a las 8 de la mañana o a las ocho y media, quiero que se envíe este correo. Le voy a programar el envío y quedaría programado. Si voy a recibido. Voy a tener aquí la respuesta, la información de cuando está programado y también aquí en programado voy a localizar todos los correos que tengo programados. En este caso sería solamente uno. Y es una opción bastante práctica, pues si estamos respondiendo fuera de horario un día puntual o si estamos respondiendo justo a punto de acabar la, el día y queremos dejarlo que mejor que se envíe a primera hora del día siguiente o tenemos un acta preparada que solamente falta que nos dé el visto, nuevo, el visto bueno un compañero o compañera, y ya la, si me da el visto bueno esta tarde ya se va a mandar mañana a primera hora, por lo dejo ya programado y demás. Y bueno, estas serían las, las opciones que queríamos comentar en este video tutorial